Adelante. Bueno. bienvenidos a la tercera sesión del curso de formación en laicismo esta tarde eh, vamos a hablar sobre educación y, y laicismo la educación a las personas concienciadas con el laicismo no solo nos importa porque es un pilar básico de la sociedad sino también porque tiene una proyección a futuro es decir, la educación es la herramienta de, de transformación social que nos va a poder permitir eh, contar con ciudadanos lo suficientemente críticos y formados para construir la sociedad de, del futuro. Entonces, eh, la relación entre laicidad y educación, pues eh, sabemos que es eh, muy importante y por eso estamos aquí, para hablar sobre ello. Es un tema complejo para el que contamos con Enrique Díez, compañero de Europa Laica de León. Además, Enrique es profesor en la Universidad de... Doctor en Ciencias de la Educación y profesor en la Universidad de León actualmente. También ha trabajado como profesor, maestro y, y orientador. Además de haber publicado varios libros sobre educación, como Educación Crítica e Inclusiva para una Sociedad, la Educación en Venta o Ética Laica, Pensar lo Común, en, en colaboración con, con otros eh, compañeros. Además, también es vicepresidente del Foro por la Memoria de León y actualmente está liderando una de las peticiones de Change.org para eh, pues, eh, tratar de incluir la memoria democrática en el, en el currículum escolar. También es eh, secretario de la Asociación Prometeo, también pertenece a la Asociación Hombres por la Igualdad y es miembro de, de Redes por una Nueva Política Educativa. Enrique, la verdad que es, si bien no nos conocíamos en persona, su trabajo pues es muy conocido para todos los que nos movemos en tanto en el ámbito del laicismo como la lucha por la educación pública como por la importancia de, de la memoria democrática. Así que sin más, pues doy paso a, a la ponencia. Pues muchas gracias Nuria, muchas gracias por la presentación y Europa Laica por hacer posible este espacio de diálogo y debate. Voy a utilizar estos eh, 45 minutos, voy a tratar de que sea como mucho 45 minutos, para eh, desarrollar siete puntos, brevemente. Uno, que sería la actual situación, que yo creo que todo el mundo, más o menos, estaríamos de acuerdo. Eh, un segundo punto, ¿qué defiende el laicismo en educación? vale eh, que sería así de una forma más teórica. Eh, un tercer eh, punto que tiene conexión y para conectarlo con las anteriores del curso es por qué defendemos un Estado laico desde la comunidad educativa y social. Es decir, por qué desde la, eh, los, también, eh, la propia comunidad educativa defiende un Estado laico. El cuarto punto es las cinco razones fundamentales de por qué defendemos una escuela laica. El quinto, ¿por qué nos oponemos al adoctrinamiento religioso en la escuela? Y el sexto, eh, sobre quería desarrollar muy brevemente las normativas educativas de comunidades autónomas y del gobierno, también incluida la nueva ley educativa, la ONLOE, qué posición tiene sobre eh, justamente el laicismo. Y el último punto muy breve, que es dos propuestas para ayudar a suprimir el adoctrinamiento religioso en la escuela. Vale. Esto sería un poco la idea que tengo para desarrollar en este breve tiempo. Es, el otro día iba a clase eh, en la Facultad de Educación y me encontré con un chico jovencito vestido todo de negro con un clergy, eh, es decir, con eh, lo que un alzacuellos de los que llevan eh, típicamente los, los curas y me le quedé mirando y dije eh, hola, oyes, porque no le conocía en ese momento, y dije, oyes, tú sabes que eh, ya, ya hemos pasado del siglo XVI y que estamos en el siglo XXI, y claro, se quedó así un poco azorado, yo me imaginaba quién era, que era el profesor de religión, que subía a la facultad de educación, y se quedó así, bueno, y a partir de ahí empezamos a charlar. Eh, yo tengo que decir, desde eh, eh, principio, sabéis que Habermas... Yo que provengo de filosofía decía que debemos explicar los intereses desde los que partimos y yo tengo que decir que eh, yo soy católico y católico practicante. Y que una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido es el afán de la jerarquía católica por eh, meter a Machamartillo martillo en todas las escuelas en la religión católica y en las facultades. Por eso os contaba esta anécdota, porque no sé si sabréis, como sabemos todo el profesorado que estamos en la universidad, o todo el profesorado que nos queremos enterar en la universidad, que en todas las facultades de educación de todo el Estado está la asignatura de religión católica. Antes era, antes de Bolonia, el plan Bolonia, eh, Doctrina Católica I y Doctrina Católica II, que juntas es una de las asignaturas más potentes de todo lo que era antes magisterio. Y ahora es Religión Católica I y Religión Católica II. Y está en toda la Facultad de Educación. Con esto quiero decir que cuando eh, no me extraña, por eso que cuando pregunto a mi alumnado eh, quiénes estáis de acuerdo en que no haya religión católica en la escuela, de los 84-85 que tengo en el aula, que van a ser los futuros profesores y profesoras de infantil o los ciento y pico que tengo en primaria, que son de también futuros profesores y profesoras, uno o dos únicamente estén de acuerdo con sacar la religión católica fuera de la escuela. Pero todo el resto, en absoluto. Es más, la siguiente pregunta que hago es, ¿quiénes estáis de acuerdo con que hay que suprimir los conciertos educativos, y todos me vieran con cara espantada y, además, nadie. Es más, empiezan inmediatamente los argumentos de la libertad. Vale. Bueno, ¿cuál es la actual situación? ¿Eh? Entro en el primer punto. A ver, la jerarquía católica española no solo tiene el privilegio de sus púlpitos y sus parroquias para expandir su doctrina, sino que ha impuesto la exigencia a través de un acuerdo del final de la dictadura con un Estado extranjero. Curiosamente, para todos estos que se envuelven en la bandera del patriotismo, tenemos un acuerdo con un Estado extranjero, el que le suponga que es un Estado, que se llama el Vaticano y que nos impone... ¿Cómo educar aquí a nuestro Estado? Es sorprendente que todavía lo mantengamos y nos exige que todo centro educativo tenga que impartir su adoctrinamiento religioso mediante la oferta obligada de la asignatura de religión en todas las etapas escolares, desde infantil. A mí me sorprende esto enormemente porque está consagrada la confesionalidad en la propia Constitución Española que es la legislación máxima a la cual deberían estar sometidas todas las demás. Pero ningún gobierno la ha aplicado. Es decir, todos los gobiernos están incumpliendo la Constitución. Porque lo primero que tendrían que haber hecho es derogar los acuerdos anticonstitucionales con el Vaticano, si quieren cumplir la propia Constitución de la que tanto se presume. Además, se remete contra el modelo en el que se ha insistido a lo largo de la última década por parte de la Unión Europea, la Unión Europea insiste permanentemente en que tenemos que desarrollar una educación cívica basada en valores y derechos universales y susceptible de ser válida para todos y todas. Esta ha sido la pretensión pues, de materias como valores cívicos o educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Pero en España se ha optado por todos los gobiernos, incluido por este, como veréis después, por mantener el adoctrinamiento confesional de una determinada religión particular ligada al poder tradicional y herencia aún de la dictadura franquista. Además, tenemos que ser conscientes de lo que pasa en la escuela. En primaria, en secundaria, la religión ya se explica y se imparte en la mayor parte de las materias de las asignaturas que estudian a lo largo de la escolaridad. La católica en España y Latinoamérica, la judía en su zona de influencia, igual que la musulmana o la budista. Si cogemos el currículum en español, el de ahora, el de hace 20 años, siempre, por ejemplo, se referencia y se explica la religión católica para analizar el estilo arquitectónico de un templo, para explicar el camino de Santiago medieval o un cuadro de Velázquez o una partitura de Bach para adentrarse en la literatura del siglo de oro o en el origen de la lengua castellana y sobre todo para comprender la mayor parte de la historia de este país. Pero es que además la religión católica tiene actualmente una carga horaria superior a la de contenidos más importantes como la educación física o la educación artística. Es más, las clases de religión restan muchísimas horas lectivas a las demás asignaturas, que sí que son importantes y además están acordadas por toda la comunidad educativa y social. Habría, por lo tanto, que preguntarse por el empeño de la jerarquía católica en exigir una asignatura específica en todas las escuelas dedicada a su catequesis particular. Porque es indudable que el currículum de la enseñanza de la religión católica está centrado en dogmas religiosos está diseñado por la Conferencia Episcopal y convierte la clase de religión realmente en catequesis. Aunque, y es verdad que explícitamente, se dice al principio del currículum oficial que huye de la finalidad catequética o del adoctrinamiento. Pero es que tenéis que revisar el currículum porque es absoluto o libro de texto, es que es escandaloso. Claro, yo siempre que discuto esto con, la, eh, con miembros de la jerarquía católica, lo niegan en absoluto, porque para ellos esto, el, el dogma no es un dogma, es un hecho, una evidencia. Bueno, claro, llegados a ese punto es difícil, pero es que enseñar dogmas religiosos no solo va en contra del pensamiento crítico y de la autonomía personal, sino que hay contenidos que entran en franca contradicción con la razón, con la ciencia y con los derechos humanos como la libertad de orientación sexual, o como la igualdad, o como la libertad de las mujeres, entre otros muchos. Yo simplemente os emplazo a que hagáis un ejercicio, mirar los libros de texto. No tenemos más que mirar los libros de texto aprobados en esa asignatura para cuestionarnos la constitucionalidad de alguna de sus enseñanzas. Es sorprendente porque es que no aceptan la realidad de los nuevos modelos familiares se empecinan en su retrógrada concepción de la sexualidad humana, negando la diversidad sexual reconocida por la propia legislación o el derecho al propio cuerpo, a la libertad sexual y a la anticoncepción. Pero es que además introducen enseñanzas que cuestionan la educación y la igualdad entre hombres y mujeres y siguen defendiendo un modelo de familia patriarcal en la que los roles y los estereotipos de mujeres y hombres es que no recuerdan a épocas pasadas. El teólogo Juan José Tamayo, que me imagino que os pueda sonar, dice textualmente que los contenidos de, estos, de, de, de, de esta asignatura son en su totalidad catequéticos. Y lo dice un teólogo, ¿eh? no, quiero decir que ya no, no es que lo diga alguien ateo o alguien contrario, dice que son en su totalidad catequéticos con tendencia al fundamentalismo que además el pensamiento que se transmite es androcéntrico, el lenguaje patriarcal, la concepción del cristianismo mítica y el planteamiento de la fe absolutamente dogmático y la exposición completamente anacrónica. Sin olvidar, y acabo con esto, por otra parte, que estas clases de religión están a cargo de una legión de catequistas han sido nombrados a dedo por la jerarquía católica según su fidelidad a la doctrina, pero con el mismo sueldo financiado públicamente. ¿Sabéis cuánto gastamos anualmente en estos catequistas? 680 millones de euros al año, porque tienen el mismo sueldo público que un profesor o profesora que ha debido cursar su carrera y superar una prueba selectiva basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, mientras que ellos han sido nombrados a dedo por el obispo de turno. Además, es que la jerarquía católica puede despedirlos cuando quiera y por razones ajenas completamente a su labor docente. Mientras en las demás asignaturas se fomenta el respeto a todas las personas al margen de su estado civil, por ejemplo, la jerarquía católica despide a sus profesoras de religión porque se divorcian. Bueno, pues tenemos más de 15.000 verdaderos delegados diocesanos que figuran como personal laboral en los centros escolares de titularidad pública, y esto está establecido por la ley, es decir, la ley legislada por el Partido Socialista Obrero Español. Ojo, y además es que no se limitan a impartir catecismo a los escolares que asisten a la clase de religión, sino que suelen hacer proselitismo católico en ocasiones, muy integrista. Bueno, dicho este panorama, o la, la actual situación, así muy brevemente, entro en el segundo punto. ¿Qué defiende el laicismo en educación? A ver, el laicismo lo que defiende es una educación laica que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Parece bastante sensato. Esto conlleva seis consecuencias básicas. Primera, que ello implica la derogación de los acuerdos con el Vaticano y, ojo, y con otras confesiones religiosas, para que cualquier religión de carácter confesional quede fuera del currículum y del ámbito escolar, quede fuera de la escuela. Segundo, si de momento, Dices, bueno, es que no se puede derogar y tal, bueno, pero es que en la legislación se puede establecer, sacar de forma inmediata la enseñanza de la religión del horario lectivo, que eso se podría hacer perfectamente sin derogar ni eso. Por lo tanto, no hay voluntad política. Tercero, implica además la desaparición de todos los actos y la simbología religiosa de los centros escolares y de los espacios públicos educativos, que anda que no tenemos todavía... Universidades con capillas, y ya no hablo de colegios, de institutos, donde todavía algunas se convirtieron primero en un espacio ecuménico y después ya en la biblioteca, pero que todavía siguen. Y hay que ver centros educativos que a mí me sorprende enormemente, todavía el otro día me comentaba el profesor de filosofía que comparó en la clase en Extremadura, no voy a decir el, el instituto, aunque hay varios institutos, ese eh, pueblo porque es grande, y comparó eh, la, en clase de filosofía eh, en la Biblia con el libro de Harry Potter para decir que ambos eran una construcción, que no eran hechos verídicos. Bueno, pues los alumnos le denunciaron y el equipo directivo le exigió que pidiera perdón a los alumnos. Que se, bueno, Quiero decir, cosas de estas ya son eh, absolutamente el nacional catolicismo que todavía sigue eh, como herencia de la dictadura franquista presente en muchos ámbitos, incluido el educativo. Pero lo que quiero decir es que tienen que desaparecer todos los actos y la simbología religiosa de los centros, y de los de los centros escolares y de los espacios públicos educativos. Cuarta consecuencia, hay que eliminar también todo procedimiento administrativo por poner un ejemplo, cuando digo procedimiento administrativo, la matriculación, cuando vienen a matricularse, que obliga a manifestar las creencias o no creencias, porque esto está legislado así por el artículo 16 de la Constitución. Es anticonstitucional el que tenga que manifestar creencias o no creencias o si elige o no Pero también el calendario escolar. El otro día una reunión de investigación con, eh, de memoria histórica con profesores y profesoras de eh, tropecientas universidades de España, Latinoamérica y Europa, la directora todavía le tuve que recordar, ¿cómo que Semana Santa? A ver, hagamos una, una organización mental de nuestro calendario no católico, no confesional. Ah, bueno, sí, perdón, y tal, claro, se toma un, con un poco de humor, pero lo cierto es que sigue calando. El calendario escolar no se tiene por qué someter al calendario litúrgico, y se tiene que tener una distribución más equilibrada de los tiempos y de los descasos escolares. Sería sensato que eso se empiece a hacer en Santander y en muchos otros países se ha hecho y no hay ningún problema. Y lo último, sexta consecuencia, hay que eliminar toda asignatura de religión de las facultades de educación en la formación inicial y permanente del profesorado. En la formación permanente del profesorado, cada cada vez están calando más y el Opus Dei está impulsando muchas iniciativas con universidades ultracatólicas como Murcia, por ejemplo. ¿Vale? Bien Dicho esto, lo que defiende el laicismo de educación pasaría al tercer punto. ¿Por qué defendemos un Estado laico desde la comunidad educativa? Y voy a dar solo cuatro razones, ¿vale? muy brevemente, para conectar con las anteriores eh, partes del curso. Primera razón. Defendemos la laicidad en todas las instituciones públicas como la mejor garantía para una convivencia plural, y esto lo veremos porque se aplica plenamente a la educación, para que haya una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas a esa igualdad de condiciones sin privilegios ni discriminaciones en función de sus particulares convicciones ideológicas, tanto las católicas como las musulmanas. Tanto las ateas como las agnósticas o las protestantes, me da igual, ¿vale? Segundo, segunda razón, que esto es lo básico que siempre hablamos en, en laicismo. La actitud laica tiene dos componentes, por una parte la libertad de conciencia y por otra parte la neutralidad del Estado en materia religiosa. Y es que la libertad de conciencia es un derecho humano, es decir, un derecho fundamental de todas y cada una de las personas físicas pero no de los entes colectivos en los que decida agruparse, en confesiones, en iglesias, religiones, en asociaciones o como quiera. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera. Pero para garantizar este derecho, el Estado no debe vulnerar la libertad de conciencia de las personas y debe velar por ello. Pero no debe reconocer a las asociaciones religiosas como entes colectivos sujetos del derecho a la libertad de conciencia, sino a todos y cada uno de sus. Y por otra parte, el principio de neutralidad obliga al Estado a abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales. Ningún Estado debería privilegiar, ni discriminar, ni consentir privilegios ni discriminación a nadie por motivos de conciencia. Es que privilegiar una determinada creencia religiosa vulnera los derechos de las personas que no creen en una religión o tienen creencias distintas. Por lo tanto, no debe colaborar con las asociaciones religiosas en la promoción de sus propios fines religiosos, ni económicamente, ni mediante la educación pública. De hecho, yo diría que no puede valorar ni positiva ni negativamente el hecho religioso, ni promoverlo, ni dificultarlo, sino dejar la libertad de acción de las personas en el ámbito civil y social. Y esto es lo que defendemos desde la IDI. Por eso, y sería el tercer elemento, en este sentido, lo que el laicismo busca es separar esferas. Es decir, el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias. ¿Para qué? Para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones. Y la última razón, la cuarta, todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia. Es la sociedad civil, no la escuela, que debe quedar libre de prosentismo religioso. El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa, pues solo lugares de culto. Parroquias, mezquitas, sinagogas afran, lo que queramos. ¿vale? Bien, dicho esto, Paso al cuarto el, el bloque de contenido que quería desarrollar. ¿Por qué defendemos una escuela laica? Y doy cinco razones para ello, ¿vale? Que tiene mucho que ver con lo que he dicho hasta ahora. Primera razón. En un estado aconfesional, con respeto a la libertad de conciencia, con libertad de culto, se debería impulsar y fortalecer una escuela laica. Esto cae de cajón. Una escuela laica como instrumento plural, defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista. Por eso la escuela pública ha de ser laica para ser de todos y de todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos al margen de cuáles sean nuestras creencias que han de ser un asunto privado. Por eso la religión no debe formar parte del currículum, no por motivos antirreligiosos. Ojo, dije desde el primer momento que yo soy católico y además practicante. Y cuando digo practicante, digo practicante serio, no, no practicante de ir a misa, sino practicante coherente con el cristianismo y con el catolicismo. Y por eso digo que no lo propongo por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, para lo cual debe ser educado libremente, sin que le enseñen creencias que predispongan su mente a comportamientos o dogmas que condicionen su personalidad desde la infancia. Segunda razón. Mantener la religión en la escuela, lo estamos viendo cotidianamente en los centros educativos, lo que provoca es segregación del alumnado en función de las creencias de sus familias, porque son sus familias las que han elegido, no los niños y las niñas. Que si algo defendemos eh, desde el catolicismo coherente es que una persona se debe bautizar cuando ya es una persona adulta y es consciente, ya sabe lo que significa la trascendencia, sabe lo que significa determinadas cuestiones que es imposible cuando se es un enano o una enana. Por lo tanto, lo mismo diríamos, todo ese modelo de conocimiento teológico que significa el cristianismo, que es una vivencia, debería ser cuando es una persona adulta, pero no imponérselo a los niños y niñas. Y lo que estamos viendo es que en función de los prejuicios, muchas veces... De los papás y las mamás, los niños y niñas se ven segregados. Y esto es una vulneración del derecho a la libertad de conciencia. La introducción de cualquier asignatura confesional en la escuela supone una grave vulneración de los derechos de la infancia y el derecho a la libertad de conciencia, como recoge, de hecho, la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña de, de los años 50 del 59 o la Convención de 1989, que es que rechazan expresamente el adoctrinamiento y el proselitismo religioso. Además, al separar a las niñas y a los niños que comparten toda la jornada escolar y sacar de su clase a quienes no reciben religión, y siempre nos preguntamos, ¿pero por qué tienen que salir los que no reciben religión? Curiosamente, esto lo que hace al separarles es dificultar su convivencia, dificultar su entendimiento y su cohesión social. Por eso... Coherentes con dicho principio, mantenemos que la religión no debe formar parte del currículo. La presencia de, la, de, de una religión, de cualquier religión en la escuela, sea la que sea, de su enseñanza y sus símbolos, constituye un obstáculo para construir solidaridad en la diversidad, el mestizaje y la multiculturalidad. De hecho, pongo un ejemplo de una investigación reciente, una encuesta llevada a cabo en 2016 por la Facultad de Ciencias Políticas de Grenoble publicada en Francia, ha revelado que la religiosidad se traduce en un conservadurismo extremo y en una intolerancia en materia de costumbres. Paso a la tercera razón. La tercera razón es que el derecho a la libertad de conciencia en la infancia y en la adolescencia se traduce en su derecho a formar su conciencia en libertad. Desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia, de su autonomía personal, como decía, para la que debe ser educado libremente sin que le enseñen creencias que predisponga su mente, que condicionen su personalidad, como decía. Y este derecho solo se garantiza desde una escuela pública, laica y diversa. Cuarta razón. Cito a Carlos Marx. Eh, no es la conciencia, decía él, no es la conciencia la que determina el ser del de hombre, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Esto lo decía en el prólogo aquel de una contribución a la crítica de la economía pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano forma su conciencia en sociedad. Es, eh, siempre hemos cogido en educación a Piaget, pero nos hemos olvidado bastante de Vygotsky, porque era ruso, porque tenía siempre con esas connotaciones eh, casi anticomunistas. Bueno, pues Vygotsky lo recoge muy bien y es uno de los, de los referentes en la pedagogía, que efectivamente es necesario que en el proceso de configuración de la conciencia en la infancia y en la adolescencia, la escuela con las familias, eh, con la colaboración de las familias y con el resto de la sociedad, planteen este proceso como la incorporación como futuros ciudadanos y ciudadanas demócratas a una sociedad en cambio en la que pueden y deben ser protagonistas y para ello las estructuras públicas no pueden estar sometidas o impregnadas de contenidos o principios religiosos, sino construidas con el resultado y el logro del esfuerzo deliberativo racional de la comunidad social. Esto es lo que se acuerda en los derechos humanos, esto es lo que se acuerda en la ética eh, mínima común, etcétera, etcétera. Y la última razón. La escuela debe ser neutral en el respeto a la pluralidad de opciones morales e ideológicas y la religión es una creencia, entre otras muchas. Por lo tanto, su difusión debe realizarse en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto. Pues bien, con esto... Me queda un cuarto de hora y lo dedicaría a los tres últimos puntos que van a ser más breves. El punto quinto o el bloque quinto quería explicar las cinco razones fundamentales por las que nos oponemos de alguna forma al adoctrinamiento religioso en la escuela. Empiezo por la primera. Y la primera afirmación que haría es que la conciencia también se forma con conocimiento. La escuela debe enseñar y transmitir el baje intelectual, científico y cultural de la especie humana. La finalidad de la escuela, por lo tanto, no puede ser inculcar dogmas que entran en contradicción con la razón, con la ciencia y con los derechos humanos. Eso que he dicho antes, la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. Es indiscutible que el decreto que fija el currículum de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria convierte la clase de religión en catequesis. Pese, vuelvo a insistir, a que explícitamente siempre dicen, y lo pone textualmente, que huyen de esa finalidad catequética o de adoctrinamiento. Es que enseñar dogmas religiosos no solo va en contra del pensamiento crítico, y de la autonomía personal y de la pluralidad, sino que hay contenidos de ese adoctrinamiento y labor catequética que entran en franca contradicción con la razón, la ciencia y con los derechos humanos. Por lo tanto, tendremos que cuestionarlo seriamente. Segundo, los centros educativos deben servir para aprender y no para creer. Es que me niego a que con dinero público, se financie ningún tipo de adoctrinamiento religioso. Y no hablo solo de los colegios públicos, hablo de los colegios privados financiados públicamente. Es decir, no puede haber religión en ninguno de ellos. Y tampoco los privados, porque los privados deben respetar la normativa general de cuál es la finalidad de la educación. Por lo tanto, cuando digo que la religión fuera de la escuela, me refiero a todo tipo de escuelas. No me vale, no, es que las monjitas, no, no, es que hay un colegio privado del Opus Dei, me da igual. No se puede educar adoctrinando a los niños y niñas de las futuras generaciones, en cualquier religión. Porque además las religiones son vivencias, son experiencias, son algo que se debe experimentar en la vida y en la vida de su familia, en la parroquia, en la mezquita, donde quiera. La religión católica, como decía, tiene una carga horaria superior a otras eh, asignaturas. Es más, de hecho, quita muchas horas, que sí que deberían ser las principales. Las distintas religiones deben usar sus espacios propios de culto y no la escuela, que es un servicio público y común, que lo que tiene que hacer la escuela es educar en valores universales y posibilitar el acceso a los conocimientos científicos compartidos, no a los dogmas particulares. Tercero, y tiene que ver con la constitución, la tercera razón, las familias deberían abstenerse de iniciar la imposición de ideologías o creencias religiosas concretas tempranamente, y fijaros lo que digo, los niños y las niñas no son propiedad de las familias, algo que dijo la anterior ministra de Educación y que organizó la derecha, eh, el pifostio mayor del mundo, porque decía, ¿cómo? ¿Van a ser del Estado? No, son de la comunidad y tienen sus propios derechos. Y respetar sus derechos y su libertad de conciencia y su autonomía significa no imponerles ideologías o creencias religiosas concretas tempranamente. Ya las irán eligiendo a medida que van madurando. Es que eso de la Trinidad, de que... Eh, Dios se lo montó con, con tres y hay una orgía ahí, no sé qué. Es muy complejo, de verdad. Como señala Europa Laica, las familias deben orientar, pero no representar al menor. Hecho que choca con la potestad que se confiere en nuestro sistema educativo a las familias, que son los que al final eligen o no religión en nombre del menor. Y esto es una de las cuestiones que contraviene los derechos del menor a su libre conciencia. Elección, por otra parte, que vulnera el artículo 16.2 de la Constitución, que dice que nadie está obligado a declarar su ideología, religión o creencias. Aquello que decía, no solo a la hora de la matriculación, sino a la hora de elegir e imponerse. Cuarta razón. La escuela no puede ser un lugar de exclusión y discriminación en el que los niños y las niñas sean separadas ni por sexo, ni en función de sus creencias o convicciones de sus familiares. Yo creo que esto debería quedar medianamente claro. No podemos transmitir, como decía Jean Manuel Serrat, a nuestros menores nuestros prejuicios con la leche templada ya de, el, de la infancia. No se puede. Dejemos que crezcan y que se desarrollen en pluralidad y que vayan eligiendo ellos posteriormente. Quinta razón, y última, hay un problema fundamental en esta anomalía española, es que la necesaria e imprescindible separación iglesia-estado no se resolvió adecuadamente en la transición. El paso de la Escuela Nacional Católica a una escuela laica se impidió manteniendo sus acuerdos con el Vaticano e insisto, que fueron heredados de las postrimerías de la dictadura franquista. Y es que esos acuerdos obligan a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades de formación del profesorado del Estado. Por lo tanto, la derogación de esos acuerdos es un primer paso imprescindible para ser una democracia no tutelada religiosamente. Seguimos siendo una democracia tutelada teocráticamente. Es inexplicable el poder de la jerarquía católica para conseguir mantener su poder incluso. Con Pedro Sánchez, que en su campaña de ave fénix, que resucitó y llegó al gobierno frente a todos los varones del de PSOE, que no le auguraban ningún futuro, sin embargo, su lema, uno de los lemas fundamentales, es que derogaría los acuerdos con el Vaticano. Eso está firmado incluso por todos los partidos en sede parlamentaria. Bueno, cuando llegan al poder, se convierten y van a ver al Papa, y yo creo que ahí vienen ya como nuevos conversos. No sé de verdad cómo explicar el poder de la jerarquía católica para conseguir mantener su poder, su influencia y los privilegios en sociedades que se prosumen democráticas a confesionales y que consideran haber superado la época medieval. Avanzo con el sexto punto porque quiero referirme aquí a las normativas educativas de comunidades autónomas y del propio gobierno. A ver, ¿qué es lo que está pasando en determinadas comunidades autónomas? Bueno, pues voy a poner el ejemplo de Cataluña. Porque no se trata de introducir más religiones en el currículum, sino de suprimir toda religión. En diciembre de 2019, es decir, recientemente el consejero de Educación Catalán, en aquel momento, Josep Vargas anunció que en la escuela se impartirían más religiones, Islam, Evangelismo y Judaísmo para que todos estuvieran en igualdad. Y es que esto lo recoge la normativa y la legislación. No es solo que no se suprima, sino que se amplía. El curso 2021 se comenzó a impartir Islam para 2.000 alumnos y alumnas catalanes que lo demandaron. Por cierto, 2.000 de los más de 80.000 que profesan religión musulmana, que esos van o irán a su, mezquita, eh, a, a, su eh, sí, a su mezquita. ¿Qué era lo que decía el conseller? Varga Se escuda para ello en que el PSOE sigue sin derogar los acuerdos tardofranquistas con el Vaticano. Y repito algo a lo que se ha comprometido reiteradamente. No solo no lo ha derogado, sino que mantiene los acuerdos firmados en 1992 con las comunidades evangélicas, israelíes e islámicas. De ahí que se esté impartiendo religión musulmana en las escuelas también en Andalucía, Madrid, Valencia, Aragón, Euskadi. Y esto hago un paréntesis de derivada. Tienen tanta poder, eh, por ejemplo, la, la comunidad israelí, que ha conseguido que en el, la LOE, la ley el máximo, que tiene máximo rango, se incluya que se enseñará el holocausto judío, pero la misma ley no introduce que se enseñará el holocausto español. Es sorprendente, por eso los niños y niñas saben más del nazismo que del franquismo. Sorprende. Bueno, pues veamos también derivadas, también sorprendentes en ese sentido. A ver, no se trata solo de favorecer las buenas relaciones entre la diversidad de creencias en el ámbito privado, sin que se le otorgue preferencias o trato de favor público alguna, sino de garantizar el respeto y la pluralidad también con las personas que no tienen religión, que no creen en ningún Dios, puesto que también podrían demandar que haya una asignatura evaluable de ateísmo científico desde infantil, con dos horas semanales, como la de religión, y que para quienes no quieran cursar ateísmo científico se imparta como alternativa agnosticismo. ¿Tendría que ser el equivalente? ¿Por qué no? Lo que parece lógico es que tanto las personas creyentes como las ateas y las agnósticas opten por vivir en la privacidad de sus propias creencias aplicando en todos los ámbitos la separación entre iglesia y Estado. ¿Hasta cuándo seguiremos arrastrando esta anomalía española en el panorama de la Unión Europea y del mundo civilizado? ¿Hasta cuándo seguiremos consintiendo en pleno siglo XXI que se utilice la escuela de todos y de todas para que las jerarquías religiosas difundan sus creencias y sus dogmas, su catequesis, y busquen además prosélitos y adeptos a su ideología en las aulas. Y aquí hago un paréntesis porque me parece fundamental. La nueva ley educativa, la LON-LOE, aprobada recientemente, desaprovechó una vez más la oportunidad de establecer de forma educativa una educación laica, derogando de forma expresa ese acuerdo de privilegios con un Estado extranjero que nos impone, como decía, cómo debemos educar a las futuras generaciones en nuestro país. Herencia absoluta del nacional catolicismo de la dictadura. nacional catolicismo que actualmente está en auge, y lo vamos a ver con el auge de la ultraderecha en los parlamentos autonómicos y nacionales. Como católico practicante, coincido con el reconocido teólogo Juan José Tamayo, que os he citado anteriormente, que... Analiza en su libro, yo es un libro que os recomiendo si queréis eh, profundizar, La Internacional del Odio, se titula así el libro, y analiza lo que él denomina el cristoneofascismo, la alianza entre el neofascismo legitimado por el capitalismo y el fundamentalismo integrista religioso apoyado por buena parte de la jerarquía eclesiástica. Bueno, pues en su libro, Tamaño denuncia cómo los distintos gobiernos en España siguen manteniendo los acuerdos post-franquistas con el Vaticano, la enseñanza confesional en la escuela, que no frena las inmatriculaciones de bienes públicos por parte de la Iglesia Católica y dejando que pervivan e incluso resurgen y se expandan muchos restos del nacionalcatolicismo de la dictadura en España. España, un país que desde la Constitución de 1978 es confesional sigue siendo un estado donde el Tribunal Constitucional ampara la educación segregada de niños y niñas en los colegios integristas del Opus Dei, donde el gobierno indulta a presos a petición de cofradías religiosas, donde se condena raperos, tuiteros, titiriteros por sus expresiones, mientras, todavía recuerdo, cuatro ministros que cantaban a voz en grito «Somos novios de la muerte», el himno de la legión, en un desfile durante una procesión religiosa. Bueno, pues este impulso de Cristo neofascismo hispano coincide con la acelerada expansión de las iglesias evangélicas neopentecostales, neopente que este es más de la rama latinoamericana. Aquí en Europa sería más este Cristo neofascismo. De hecho, empezamos a ver paralelismos. Sus pastores y telepredicadores de iglesias, emisoras de radio y televisión, lo que promueven eh, con ese voto evangélico, que es ultraconservador y neofascista, ha conseguido situar en cargos legislativos y locales a personajes vinculados casi siempre a espacios de derecha y de ultraderecha. Y con el fin, además, que lo dicen explícitamente, para combatir la ampliación de derechos como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario o impulsar una agenda neofascista. Sus postulados, de hecho, coinciden con buena parte de la ideología neofascista más reaccionaria del nacionalcatolicismo español. En un estado confesional, como el que hemos optado en la Constitución Española, con libertad de culto, se debería impulsar y fortalecer, por lo tanto, una escuela laica. Como instrumento, considero que plural, defensor de los derechos humanos y de las libertades. En todo caso, el artículo 27.3 de la Constitución Española, lo que recoge es el derecho de las familias a que sus hijas e hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, pero no a que esta formación sea impartida en los centros educativos y menos aún financiada por el Estado. Las familias que quieran que sus hijos e hijas, que yo he cuestionado ya suficientemente, pero dentro de ese modelo constitucional todavía que habría que revisar en profundidad, bueno, pues las familias que quieran que sus hijos e hijas reciban formación religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo. Para eso están las parroquias, las mezquitas, los espacios de diferentes religiones donde pueden recibir esa formación religiosa y moral y practicarla. En definitiva, la escuela debe superar esta forma de adoctrinamiento consentido por nuestros gobernantes y ser el lugar para educar en conocimientos científicos universales, en valores cívicos y universales. La escuela debe ser neutral en el respeto a la pluralidad de opciones morales e ideológicas. Cada religión, que es una creencia, entre otras muchas, como he dicho, debe difundirse en todo caso en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto. Los centros de enseñanza deben servir para aprender y no para creer. Necesitamos una escuela laica, donde se sientan cómodos y cómodas tanto las personas no creyentes como las creyentes. Que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Por eso debemos negarnos a que con el dinero público se financie ningún tipo de adoctrinamiento religioso. No podemos seguir anclados en un nacional catolicismo rancio y obsoleto, ni seguir educando con dogmas y creencias del siglo XIV en una ciudadanía del siglo XXI. La escuela es un espacio, un lugar para razonar, no para creer. Debemos abandonar ya la época de la superstición y avanzar hacia la racionalidad y la ciencia, por justicia, por convivencia e igualdad y por respeto a los derechos humanos. Y por lo tanto, acabo con el último punto. El punto 7. ¿Cómo ayudar a suprimir el adoctrinamiento religioso en la escuela? Pues yo diría con dos mecanismos básicos. Bueno, y uno previo que es este que estamos haciendo ahora, que es difundir también y predicar también la nueva buena este evangelio. Vale. Después de esta cierta ironía, diría que dos elementos fundamentales, uno, participar y difundir la campaña por una escuela pública y laica de derogación de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 que impulsa Europa laica y también en la campaña por una universidad pública y laica, también de Europa laica. Y segundo, sumarse a Europa laica y recordar para los creyentes que si Jesucristo resucitara hoy, militaría en Europa laica. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. La verdad que he estado... Ha estado sintetizado un, un tema muy, muy amplio y, y nos has hecho ver todos los resquicios eh, y todas las debilidades que, que conlleva el actual sistema educativo por el que seguimos teniendo religión en todas las etapas. Si te parece y estás de acuerdo, abrimos turno de dudas, preguntas. Veo que está, podéis decir por el chat y, y con la mano levantada, tengo veo a Pedro Antonio Campos, de momento. Sí, pues eh, Pedro puedes, puedes hablar y después José Ramón. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias desde el condado laico de Jaén. Eh, Enrique, coincido casi al 100%, por no decir más, con toda tu exposición, porque... Yo he trabajado mucho en la educación y, y todo lo que tú estás diciendo ahí lo he puesto de manifiesto. Entonces, eh, sí, llevas toda la razón. Lo que pasa es que luego topamos, como decía el señor Sancho, con la iglesia hemos topado. Luego no se completa eso en actuaciones que deriven en lo que estamos tratando. Y de hecho, en la reunión pasada que hubo de Andalucía Laica, el compañero oponente... Dijo que cuando en un centro educativo, en un ayuntamiento, en un sitio público, se pone un Belén o algo de esto, tampoco hay que hacer una exageración del tema. Aquí hay una manifestación sin más, que tampoco hay que darle mayor importancia, quise entender. Entonces, yo creo que eso es un error, porque las cuestiones religiosas, como las políticas, como cualquier otro tipo de, de actitud de este personal, se tienen que tener asumidas desde la familia. Los hijos y las hijas ven la actitud de los padres y de las madres. Y en función de eso, se, afinir, se tendrá una afinidad hacia un sector o hacia otro cuando tengan la edad correspondiente, como tú muy bien has dicho. Entonces, yo creo que ahí el miedo está en que hay sectores que no les interesa que la educación se salga de la escuela porque es una forma de adoctrinar y tener personas afincadas ahí de por vida, y también porque hay otro sector que no no es muy proclive a la confesión pero tampoco se mete meteré que la quiten ellos están ahí en un pantano religioso y les da igual siempre y cuando a ellos no les perjudique eso es una y otra eh, con la con el calendario escolar estamos hablando de la semana santa estamos hablando del San José, con las fallas en Valencia, estamos hablando con la, la Navidad. Y claro, una señora que da religión en un colegio público, dice, entonces tú, ¿por qué tienes vacaciones en Navidad? Si tú no eres católico. ¿Por qué tienes vacaciones en Semana Santa? Si no eres católico. Claro, yo le dije, si ese es el tema, cambiémosle el nombre. Pongamos vacaciones de primavera, pongamos vacaciones de invierno, le cambiamos el nombre y ya eso se elimina. Entonces hay muchas reacciones, ya el otro día se habló también de que la Comunidad Europea quería cambiar las felicitaciones de Navidad por felicitaciones de Año Nuevo o algo similar, para quitar ese matiz católico, ...a las manifestaciones y sin embargo eso se ha quedado ahí sin concluir. Y luego ya por último, por no, porque sé que hay muchos compañeros y compañeras... ...que quieren intervenir, estamos hablando de la cuestión económica. Tú estás mencionando lo que le, cobre, le, le pagan al profesorado, que eso es otra cuestión también tela. Estamos hablando de la cuestión económica. Entonces, claro, cuando hablan, por ejemplo, que en las manifestaciones religiosas... ...que después, como es una cuestión cultural, se llevan a los colegios... Las manifestaciones religiosas mueven mucho dinero a efectos del municipio o de la población que las desarrolla. Y entonces, claro, eliminar eso de los espacios públicos y que no intervengan los políticos porque les da votos, pues es difícil, es difícil. Y entonces, claro, hablamos de la economía, hablamos de la religión. ¿Cómo solventamos el tema este? Ya Dale. de momento, aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Vale, gracias, Pedro. Enrique, ¿prefieres eh, recoger todas las, las preguntas y al final responderlas? O... Muy rápidamente lo digo, que hago respuestas breves, si os parece, más que nada. A ver, eh, de la primera cuestión, pedagogía de la desobediencia. De la segunda cuestión, no es una cuestión de nombre solo. Eh, digo lo primero. Eh, promovemos mucho la pedagogía de la desobediencia. Hay un artículo precioso que sacó el otro día Julio Rojero sobre justamente esto eh, y estamos eh, practicándola bastante. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con que en la escuela, si os fijáis, tenemos un problema esencial cuando se trabaja, por ejemplo, el acoso escolar. No se trabaja solo con la víctima y el victimario si no trabajamos con toda la gente que no mira para otra parte o que eh, con su eh, risa acaba siendo cómplice, esto es un problema. Es decir, lo que decía Martin Luther King, no nos arrepentiremos tanto de las acciones de las personas malas, sino de tanta gente buena que miró para otra parte y lo permitió. Bueno, pues esto es un poco lo que pasa con esto de eh, la primera cuestión que planteábamos. Yo cuando llegué a la universidad, y dije, ¿cómo podemos empezar el curso universitario con una misa, con la celebración de una misa? ¿Qué fue lo que pasó con el resto de mis compañeros y compañeras de los sindicatos, que yo estaba en la Junta de Personal Docente e Investigador, de UGT, comisiones, etcétera, etcétera? Y dijeron, bueno, pero ¿para qué vas a revolver? Pero tampoco es tan necesario. Bueno, si no practicamos todos y cada una de nosotros y nosotras la pedagogía de la desobediencia y no somos también parte activa en el cambio, va a ser difícil, a pesar de estar en Europa laica y a pesar de ello. Y la segunda cuestión es que el calendario escolar es absurdo. ¿Cómo vamos a veranear todo el mundo en verano? ¿Cómo vamos a, ver a, a romper solo en determinadas épocas? Eh, Santander, por ejemplo, lo hizo imitando países nórdicos donde las vacaciones se distribuyen pedagógicamente y se dice, no, se puede trabajar más. De un mes y luego tener cinco o seis días. Bueno, hagámoslo como lo eh, queramos, pero planteámoslo desde un punto de vista pedagógico. No se trata solo de cambiar los nombres al calendario escolar, sino de hacer un calendario escolar no desde el nacional catolicismo, sino desde un planteamiento pedagógico. Eso es lo que yo iría bastante más allá del nombre. Y con el tema de, del dinero, bueno, pues es que hay un problema sustancial. Eh, que Estamos destinando 6.000 millones de euros a la iglesia eh, católica eh, anualmente y por eso hay algunos que no solo hacemos objeción fiscal a los gastos militares sino también objeción a el, el gasto religioso y eso significa que claro tenemos que presionar más porque ahora mismo lo que vemos es que no hay voluntad política para ese cambio las inmatriculaciones lo hemos visto que nos dejan a que cada uno y cada una reclamemos es más, de la gente que yo he acompañado en procesos y he apoyado en León, que quieren eh, que les den de baja en la Iglesia Católica, bueno, tienen que hacerlo personalmente, de entrada a todo el mundo le ponen, porque eso contribuye económicamente. Entonces, claro, con el de, como tú decías muy bien, pero eh, con, con la Iglesia hemos topado, querido Sancho, y con el tema económico también. Esto es difícil de cambiar si no hay una voluntad política que legisle claramente. Vale, bueno, pues eh, tenemos, tengo tres palabras de José Ramón, gracias, Javier Chiclana y Sergio López. Además tenemos dos comentarios en el chat, uno de Maite que habla de eh, cómo Juan J. Mayo pues, aboga por la inclusión de la asignatura de historia de las religiones y dice que en base a, a la exposición de Enrique pues, sería una incongruencia. Y Pedro, que recuerda también en, respecto al derecho de los padres de educar a los hijos, pues como en los derechos humanos, pues hay un artículo que en, los que, en el que el artículo 26 que dice los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿no? Como esto también está ahí, ahí presente. Una, un matiz sobre esto que dice Pedro. A ver, eh, impartir historia de las religiones ya se imparte en historia. No crear una asignatura, que es lo que me dice mi alumnado. No, no, es que lo que se tiene que hacer es una asignatura propia. Bueno, pues yo también quiero una asignatura de historia del ajedrez y como alternativa, de otra asignatura de historia de las damas, para que no vaya a ajedrez. A ver, no, no, no. Asignaturas, tenemos el tiempo escolar ya bastante, que nuestros alumnos y alumnas tienen horarios de ejecutivo agresivo eh, que son no los querríamos nadie en ningún convenio laboral, no les metamos más. Lo que se trata es que las convicciones religiosas, en su lugar, y ya se da bastante historia de las religiones en historia y en todo lo demás, que de verdad, lengua, literatura, las demás asignaturas, impartimos. Yo he impartido muchas de esas asignaturas y os aseguro que para comprender la mayor parte de la historia y de la literatura y del arte hay que saber catolicismo. Gracias, Enrique. Pues doy paso a José Ramón. Muy bien. Enrique, muy, muy, me ha parecido estupenda la, la conferencia, muy bien fundamentada y estructurada. Y eh, mi comentario a lo largo de toda la conferencia ha ido en torno a esto último exactamente de lo que se ha hablado. Es decir, tú al principio de la, de la conferencia hablabas de que, y lo has ratificado ahora, de que la religión ya se estudia en las diferentes eh, asignaturas y, eh, y, y efectivamente así es, así es, se estudia. Pero, ¿qué hacemos del hecho religioso? Porque el hecho religioso no es la religión, no son las religiones. Incluso eh, el comentario que se ha hecho antes de que Juan José Tamayo eh, aboga por una, una eh, asignatura de historia de las religiones, no es exactamente, él no habla de historia de las religiones, él habla de la, del hecho religioso. El hecho religioso es un, eh, un hecho eh, evidente, en, en, en la sociedad humana desde que el hombre es, desde que el ser humano es ser humano, que no, es la, no son las cosas concretas de cada religión, ni mucho menos, es, es, es un algo que está ahí y que de no educarlo, pues bueno, pues puede, eh, creo que, que caemos en un fallo, en una carencia, en una deficiencia de nuestro propio ser humano, entonces yo abogaría no sé cómo y has dicho, es que efectivamente el currículo está sobrecargado, efectivamente. También está sobrecargado para la educación sexual. Yo recuerdo que en los años 90 los que estábamos en el incisex abogábamos por una educación sexual y nos decían exactamente lo mismo. No, es, es una educación transversal, que se ha hecho nada, absolutamente nada. No ha habido nada en educación sexual. ¿La, la religión o el hecho religioso también se hace de forma transversal? No. Se da una historia de, de las cruzadas, de las eh, catedrales en arte, de la en literatura San Juan de la Cruz, pero no es el hecho religioso en sí. Corto ya. ¿Qué piensas tú de esa asignatura que, podría, que tendría que darla personas cualificadas universitarias, no catequistas, por supuesto, ¿eh? pero de el hecho religioso? Bien, yo sobre esto pienso lo siguiente. Eh, siempre se ha dicho eh, ha habido un debate eh, por ejemplo de educación sexual, educación para la igualdad eh, si tenía que ser transversal o tenía que ser una asignatura. El problema de todo lo transversal es que eh, al final eh, cuando la casa es de todos eh, no lo da nadie se queda sin barrer eh, y por eso siempre es abogado eh, o buena parte hemos abogado por una asignatura específica sobre todo en aquellos temas que nunca se tratan que nunca se tratan. El problema es que yo sí que creo que el hecho religioso, es decir, la trascendencia, se trata. Y esto es la diferencia. Yo no quiero ninguna asignatura específica. ¿Dónde se trata? En filosofía. Yo que soy de filosofía sé suficientemente que esto se trata mucho y además de forma específica. Y no solo en filosofía, en psicología. Y en primero bachillerato y en segundo bachillerato. Y también en la ESO eh, tenemos asignaturas de ética donde se trata. Y también cuando hablas de poesía, también se está tratando la, tras la trascendencia y la música y el arte. También muchos elementos, es decir, que ya está metido. Otra cosa es educación sexual, educación para la igualdad, que no aparece en ninguna parte. Es más, está suprimido. Las mujeres no aparecen ni siquiera en el currículum. Por lo tanto, yo sí que no creo que deba haber ni eh, hecho religioso, ni espiritualidad laica, que eso... Además, realmente es un elemento de vivencia personal más. Otra cosa es la reflexión filosófica en torno a ello, pero como vivencia y como trascendencia, eso es lo mismo que digo la parroquia, la, eso, el, el hecho eh, trascendente. Efectivamente, se cita en la filosofía, se cita en la ética, pero no es objeto de una asignatura ni del de, eh, conocimiento dedicado durante dos horas semanales, durante eh, toda la escolaridad, para nada. Eso no lo comparto en absoluto. Vale, la siguiente palabra sería para Javier, por favor, os voy a pedir brevedad para que no se nos haga muy tarde, quedan todavía cinco palabras y eh, para que nos dé tiempo a todos, pues eh, vamos a intentar sintetizar. Eh, hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. Voy a intentar ser breve. Eh, muchas gracias Enrique por tu, tu disertación, es muy interesante. Yo soy Javier García de, de Chiclana, Cádiz, y entonces quería hacer una, una pregunta y una, y una sugerencia. Eh, la pregunta es, ¿crees que además de eh, los acuerdos Iglesia-Estado el mal llamado concordato o bien llamado, eh, ¿haría falta eh, cambiar la constitución para sacar las la asignaturas de religión de la escuela? Me refiero por el, eh, por el artículo que de, de, de, el el subartículo 3 del 27 que dice los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero no esto, dice... ¿sabes? Por lo tanto, no, no es necesario cambiar la Constitución. Sí. Legalmente. Bueno, o sea, legalmente. legalmente. Bueno, eh, claro, esto es... Si tuviéramos... Sabemos el, el, el, el, el, el, eh, los jueces que tenemos en el Constitucional que como tengan una una un, una grieta meten por ahí todo lo, todo lo que sea a favor de, de, la, de la Iglesia Católica. Entonces, vale, muchas gracias por la respuesta. Y después, otra o la, eh, la sugerencia. Eh, no sé si tú tienes algo que ver con la cuando se dice el, el gasto que, se, que hace el Estado en, en, la, en, en la Iglesia Católica. Que el año pasado nos, eh, Europa Laica lo, eh, lo estimó en 12.000 millones. Y de esos 12.000 millones, 900 millones se dedicaron según según la eh, según Europa laica a, a, profesor, a profesores de religión ¿vale? sí, sí, sí, sí. Eh, entonces según una noticia que ha salido recientemente hace como menos de un mes de una de una referencia de eh, una pregunta precisamente del grupo político Vox, de eso preguntando ellos lo que le importa era sobre los profesores de religión bueno, pues extrapolando eh, lo, lo que se le contestó a este, a, este, a este grupo sobre el coste de los profesores de religión multiplicando por los profesores de religión católica que existen, salen más de 1500 millones bastante más de lo que nosotros estimamos ¿vale? si quieres, eh, de alguna forma te hago, te hago llegar la eh, de hecho se lo, se lo mandé en un, en un mensaje a Juan Cúpico. no sé si a lo mejor lo ha, lo ha sí. hecho llegar a la gente de, de educación Yo, y tal en el chat aquí y así lo tenemos todos sí. todas pues, sí. pues ahora, mismo, ahora mismo lo voy a pasar muchas gracias y, por... mucha, y muchas gracias la siguiente palabra es para Sergio, Sergio López hola buenas bueno, se me ocurría cuando escuchaba a, a Pedro Antonio Campos eso que le comentaban de si él no era religioso porque disfrutaba de festividades religiosas. Hombre, yo le aconsejaría que, que, bueno, que, que, que dijera que porque es un libro sagrado llamado Estatuto de los Trabajadores, así lo contempla. Eh, otra cosa es que prefiriríamos que las festividades estuvieran colocadas de otra forma, pero en fin, faltaría más. Eh, vamos a ver. Eh, bueno, no sé si ahí veis, veréis lo de STEM, el logo y el... A ver, yo ahora mismo estoy, eh, estoy como delegado en un sindicato, en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid. Eh, ahí de la explicación, pero bueno, voy a empezar un poquito, voy a ser muy breve, eh, con eh, un, eh, un, eh, una reflexión sobre una palabra que se ha empleado aquí, que es el, el término desobediencia. A ver... Eh, es importante es importante esa, esa actitud de desobediencia porque muchas veces dentro de los propios claustros pues caemos en el buenismo, esta palabra que gusta tanto ahora de es que la profesora de religión es muy maja, muy tal, hablo de primaria sobre todo, de centros que la verdad es que es, de centros de primaria que la verdad es que tiene una, una casuística muy, muy concreta, eh, no se trata de lo buenos o lo malos que seamos sino que evidentemente que hay que ser hay que ser desobedientes, mis padres fueron desobedientes y soy uno de esos, de esos primeros alumnos que, que éramos uno o dos en ética dos en concreto, en mi caso en esas aulas de GB de treinta y tantos alumnos y bueno, pues yo como docente he sido desobediente no he admitido que se me saque de mi clase cuando imparto valores a los alumnos eh, eh, un poco movido por ese cierto buenismo, eh, como el aula, el aula destinada a la religión era más pequeña, pues cuando ella tenía cuando el profesor la profesora de religión tenía muchos más alumnos, pues eh, automáticamente mmm, vamos a facilitar el tema. Yo me voy de mi tutoría, de la tutoría que es el espacio común de todos los alumnos, y me adapto a toda la de religión cargada de simbología religiosa. Bueno, en fin, pues esa es la reflexión un poquito, pues tenemos que ser un poquito, tenemos que ser un poco. Eh, desolvidentes y combativos, porque al final, al final yo creo que, que se agradece y, y, y nos quedamos más contentos y más tranquilos. Me gustaría, eh, no sé si dirigirme a Enrique, al ponente, o a alguien de los presentes, pues aparte de que la exposición me ha parecido, me ha parecido vamos, eh, enorme, casi redonda, sí que me gustaría eh, que alguien nos ilustrara sobre el hecho paradójico de que, según ha ido bajando eh, constantemente el número de, de alumnado que elige la, la asignatura así, de religión, vamos, la catequesis, eh, pues eh, eh, sobre el hecho de que eh, parece ser que, eh, curiosamente, la jerarquía eh, católica ha ido arañando más espacios más allá de lo que en principio, de lo que en principio estipulaba eh, los acuerdos con el Vaticano. Eh, voy a poner un ejemplo muy rápido. Eh, parece ser que, por ejemplo, eh, hablando con Paco Delgado un día, me comentaba que, por ejemplo, lo de impartir religión en el nivel de tres años es algo que no se hacía. No sé si lo empezó, lo empezó a hacer Castilla-La Mancha y luego se extendió. Así eh, nos encontramos con la paradoja de que, eh, paralelamente a la bajada de alumnos, eh, digamos que la jerarquía eh, eclesiástica va arañando más espacios para intensificar la presencia en distintos niveles educativos, etc. Entonces, eh, si pudieras comentar algo al respecto, algo acerca de cómo esto, alguna referencia histórica sobre acerca de cómo esto se ha ido intensificando, pues lo agradecería. No sé si queda clara la, la pregunta. Sí, gracias, Sergio. Yo sobre eso no te puedo decir nada más que sí que veo que hay, no hay voluntad política o hay voluntad política justamente en de determinadas comunidades para impulsar esto. Pero ojo, porque esto siempre son las grietas del sistema. Y el sistema, la legislación la han puesto el Partido Popular y el PSOE. Y vemos que con la LOE del PSOE se empezó a concertar la educación infantil y se empezó a concertar la, el bachillerato, que era lo no obligatorio. Pasa lo mismo con esto. Entonces... Eh, se va dejando resquicios y las comunidades autónomas que están gobernadas, sobre todo por partidos conservadores, y digo conservadores en sentido amplio, no solo el PP, pues acaban permitiendo y facilitando esto. El problema es siempre la voluntad política, porque al final son las normas, es como un patio de educación infantil. Depende de las normas que pongamos, así se juega de una forma o de otra, y en este caso está claro quién las pone. Gracias, pues continuamos. Nos quedan tres turnos de palabra y ya con eso cerramos la, la tercera sesión. Ahora iría Francisco González. Francisco, tienes que abrirte el micro, no te escuchamos. Ya. Creo que sí. sí. Bueno, que muy, muy bien la exposición. De todas maneras, le, le, le noté un poco de una referencia un poco más amplia al tema de la concertada. Y yo quería hablar de esto, del tema de la concertada, sobre algunas consecuencias de la concertada. Yo lo he visto, se puede intuir, hay un efecto de la concertada que es la desigualdad. Es una, la enseñanza concertada es una fuente de desigualdad social. En, mmm, yo he hecho cualquiera puede hacerlo probablemente eh, coger el, el mapa de, de, de una ciudad de los, de los centros concertados ¿y dónde están los, los centros concertados? lejos de los suburbios ¿eh? en los suburbios prácticamente no hay eh, centros concertados salvo que sean los suburbios estos de lujo que consisten en llevar a los niños desde el centro hasta un colegio que está en en las afueras para que vean campo y cosas de esas y en, entonces no sé, naturalmente los, los, los centros de las ciudades son centros de gente de, de gran poder adquisitivo o de mayor poder adquisitivo y es bastante sorprendente que entonces se justifique en alguna clase de, de necesidad social ¿eh? el que el que, la, que haya enseñanza concertada subvencionada ¿eh? o concertada subvencionada. Esto es una es una, una manera efectivamente de, de subvencionar a gente que no lo necesita. Bueno, aparte eh, me parece, no sé cómo anda la cosa, pero pero en alguna ocasión ha salido por ahí los gastos eh, secundarios de centros de, de enseñanza concertada y que son verdaderamente escandalosos o sea que son miles de euros pero mensuales ¿eh? los que los que tienen los que tienen que los que pagan los papás de los alumnos y aún encima tienen la subvención de entonces ya digo esto sería otro tema sobre el cual deberíamos de, de, de poner sobre la mesa el, el efecto de desigualdad social que, que es la base de la enseñanza concertada y, y la base de su clientela, desde luego, porque desgraciadamente pues, eh, una cierta clase media está muy tentada ¿eh? con esta cosa de que, aparte, digamos que la enseñanza concertada te quita los problemas de... Emigrantes por el medio ni nada de eso porque se da mucha maña. no solo se, se dan maña para quitarse inmigrantes, sino para quitarse minusválidos, minusvalías y cosas de esas. Son una gente eh, algunos conflictivos acaban todos en la en la enseñanza no concertada, en la enseñanza pública. De acuerdo, gracias Francisco. Mira, eh, acabo de publicar, de mandar a publicar un artículo sobre la segregación. Haciendo una revisión de todas las investigaciones y publicaciones que se han hecho en los últimos 30 años en España sobre la segregación escolar y viendo en qué medida citan el primer factor de segregación escolar que son los conciertos educativos. Bueno, pues es minoritario. Siempre se habla de la inclusión, pero de la inclusión dentro de lo que hay. Es más, lo que vemos es justamente lo contrario. Si sí, la postura de Europa Laica y la postura en general de toda la comunidad educativa progresista es lo que se llama desconcierto, es decir, suprimir los conciertos educativos y, mientras tanto, Crear una red pública única donde se vaya integrando aquellos que quieran, pero irlo suprimiendo progresivamente y dejar de financiar la escuela privada eh, con financiación pública. Sin embargo, es lo concierto. Yo he tenido que intervenir en la, nueva, en la creación de la nueva ley eh, vasca educativa y diría que me ha dejado sorprendido porque BILDU, un partido supuestamente de izquierda, apoya claramente los conciertos educativos. Y no te digo de otros grupos políticos, es decir, que en todo esto siempre el problema que tenemos es la voluntad. Cuando yo digo voluntad política no es solo de los grupos políticos, sino de todos aquellos sectores que les votan y les apoyan, es decir, que representan a una buena parte de España. Y claro, el efecto de la concertada es muy amplio, no solo la segregación, te digo el efecto que tiene en mi alumnado. El 93% de mi alumnado elige religión católica, que es una optativa en la formación inicial del profesorado, ¿por qué? porque les cuentan el cuento que luego van a entrar mejor como profes de la concertada, lo cual es mentira, porque solo eligen a aquellos que ya han sido antiguos alumnos o alumnas o gente de confianza, pero bueno, dicen que les da más posibilidades al menos de ser profes de religión. Claro, el tema es que al final estamos pagando con dinero público la educación de la élite y esto es absolutamente in, eh, insoportable, pero sobre todo porque estamos manteniendo una segregación que no se ve en ningún otro país. Somos el segundo país, después de mal, que más conciertos educativos tiene en todos los niveles educativos. Somos una anomalía también en esto. Claro, y siempre va ligada claramente la lucha de Europa laica en todo el tema educativo, de, de la religión y los conciertos, por supuesto, porque son dos formas de segregación eh, eh, que combatimos a paz. Gracias. Gracias, pues eh, María, tu turno y después Miguel y ya cerraríamos. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Enrique, qué claridad, qué cantidad de, de conceptos y de datos eh, nos has proporcionado esta tarde, ¿no? Bueno, gracias porque nos va a servir precisamente para, para mejorar nuestra nuestra formación como ...como laicistas para abordar este, este tema. Me ha gustado toda la exposición y en particular lo que se refiere a lo de la asignatura optativa, o no. Asignatura optativa, hecho religioso, historia de las religiones. Justamente yo muchas veces tenía dudas sobre esto, pero mmm, estoy muy de acuerdo con lo que tú has eh, propuesto. Yo, que tengo muchos años... Cuando estudiaba literatura y cuando he estudiado historia del arte, que también teníamos la clase de religión en aquel tiempo que era obligatorio, yo aprendía al estudiar historia del arte y al estudiar literatura, pues aprendía de qué culturas venía pues, la poesía, del, del mística, eh, las, todo, el arte, las, todo. Entonces yo creo que esto... Está implícito, efectivamente, y además supongo que con sus contenidos en las asignaturas de Historia del Arte, del otro, del otro y más allá. Es decir, no creo que haya que segregar el hecho religioso de la, cuando estudiamos Historia del Arte, Historia de las culturas, de la cultura. Por tanto, para mí estaría ahí, ahí dentro, y no creo que haya que hacer una asignatura especial. Porque además el hecho religioso, no tengo yo claro eso, de que haya que segregar el hecho religioso de, bueno, pues del cuerpo, de la filosofía, de la psicología, de todo lo demás. Eso, esta tarde, me ha dado una. Eh, me ha resultado novedoso esto que tú contabas, porque antes no lo había yo oído en Europa Laica. Otra cosa, creo que los profesores, yo soy profesora jubilada, tenemos una gran responsabilidad en los centros escolares en mantener una posición como profesores, que es nuestra obligación, tenemos una, una obligación de defender precisamente esos contenidos racionales, esos contenidos críticos y por lo tanto tenemos que tener una actitud muy clara, en, por supuesto, eh, respetuosa, sin pegarnos, de defensa de la laicidad dentro de las escuelas. Yo creo que a veces los profesores eh, tenemos una especie de pereza por no enfrentarnos, lo comentaba Sergio, ¿no? lo del buenismo, es que entra dentro de nuestra, de nuestra obligación como profesores precisamente defender esa, esas características de la enseñanza. Otra cosa, me parece siempre... Me parece increíble cómo el ministerio aprueba los textos de religión que propone. Bueno, lo del Islam creo que lo he mirado un poco por encima del currículum, pero bueno, el que más conocemos, el, el currículum de la religión católica. ¿Cómo es posible que el ministerio, que se tiene que preocupar de los contenidos, eh, que creo que le corresponde, Precisamente porque ahí viene la pelea de que si se estudian los ríos de España o en Andalucía solo se estudian los de Andalucía y tal, ¿cómo es posible que el Ministerio acepte unos libros de texto con unos contenidos que contradicen, contradicen los objetivos y los contenidos de, del currículum de escolar? Y finalmente, creo que, bueno, ya se ha alargado mucho. La sesión, pero no estaría de más haber tenido unos datos sobre el número de alumnos o el tanto por ciento de alumnos que están asistiendo a, a las clases de religión en primaria y secundaria. Europa Laica maneja a veces estos datos, pero como no es fácil obtenerlos, no lo sé si hay tiempo de comentar algo sobre esto. Nada más. Gracias. Pues muy rápidamente. Eh, yo siempre, eh, efectivamente es que la mayoría de los autores y autoras cuando tú coges la literatura eran curas y sacerdotes en la Edad Media porque no había otros que fueran letrados, es que en general la mayoría de las cuestiones si se hace una, un edificio público era, una catedral, era de tipo religioso, es decir está impregnado todo el currículum y claro, cuando tú dices efectivamente no se debería segregar con el hecho religioso, es que yo siempre para poner un ejemplo de esto, en clase digo imaginaros tan importante como el hecho religioso, es la lucha de clases. Y entonces, yo propongo una asignatura de marxismo, desde infantil hasta la universidad, de dos horas, semanales como mínimo, y de alternativa, anarquismo, para que él, para que se vea otra posibilidad. Bueno, y claro, la gente dice, y entonces yo de ajedrez y el otro de dama. A ver, ya hemos convenido una serie de contenidos mínimos. Y los otros, de verdad, que están ya suficientemente trabajados y desarrollados en los conocimientos escolares que hemos convenido en la comunidad educativa. Entonces yo no entraría efectivamente en segregar más. Los profes, efectivamente, y las profes, eh, tenemos obligación de defender no solo nuestra posición, sino que además yo creo que debemos dejar de ser tan timoratos. La gente de Vox va gritando a voz en cuello, se, eh, se rodea de banderas continuamente, hace verdaderas burradas sin ningún problema y ningún complejo. Sin embargo, la gente que defiende los derechos humanos a veces parece que andamos siempre con complejos. Y una de las cosas básicas que dice Habermas, que tampoco es que sea santo especial de mi devoción, pero es un filósofo que todo el mundo ha reconocido, es que para llegar a una cierta... Eh, no objetividad, pero al menos intersubjetividad, porque la objetividad no existe. Toda educación siempre es política, es decir, una visión del mundo, una visión de la realidad, efectivamente. Pero hay que explicitar los intereses desde los que se parte. Y yo en clase parto siempre y explico que yo soy comunista y soy católico practicante, pero soy comunista. Y desde eso es desde donde planteo y desarrollo y digo, ¿y tenéis que tener un sentido crítico? Yo voy a manifestar mis opiniones, pero también vais a conocer las otras de otra gente que no solo son profes, sino que además vais a leer, vamos a trabajar, etcétera, y vamos a contrastar y vosotros también tendréis la vuestra y tendremos que argumentar unos y otras Eso es, por lo tanto, la educación crítica. La educación o es crítica o no es educación, como tú muy bien decías. Y por lo tanto no deberíamos inhibirlos. Tercera cuestión que decías, el ministerio no solo admite eh, contenidos del currículum de la religión católica eh, que, eh, aprobando cosas contrarias a los derechos humanos, sino que admite que unos señores obispos decidan el currículum de una asignatura. ¿Tú has visto en alguna asignatura que lo decida ningún otro colectivo? Pero en ninguna parte se ha visto esto. Y sin embargo, sigue diciendo, esto se llama nacionalcatolicismo, se llama teocracia. Seguimos siendo titulados por la jerarquía católica. Jerarquía católica, cristo-neofascista en España, en buena parte, que incluso se enfrenta a, al Papa Francisco, que bueno, que tampoco es que sea muy especialmente progresista, pero bueno, que para lo poco que abre, ya se le vuelve en contra. En cuanto al número de alumnado, es verdad que hay datos de Europa Laica, y yo creo que ahí sí que se pueden buscar y sí que te los podría ofrecer, porque yo ahora mismo no los tengo aquí, pero sí, mira, ya los han puesto. Sí, están llegando por, por el chat algunos artículos. Bueno, pues eh, voy a dar paso a Miguel Fernández, que tenía la última palabra. Veo también que Javier ha levantado la mano. Si puedes, por favor, Javier, ponerme por aquí, ponernos por el chat para no alargar más, porque es cierto que ya nos hemos ido un poco de hora. ¿De acuerdo? Pues Miguel, adelante. Buenas tardes, Enrique. Eh, bueno, me repito con los demás, con otros compañeros de exposición clara, ordenada y laicista, que nos dará herramientas para, nuevas, eh, difu para difundirlas. La primera pues, idea que quería hablar es un poco filosófica. Es que tú nos decías que los, los familiares deben abstenerse de imbuir ideologías. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el, el recién nacido desde la teta ya aprende lo que está bien y lo que no está bien y quién es y, qué, y cómo es el mundo. Y eso es lo lógico y lo normal. Precisamente de aquí viene la necesidad de que el Estado haga la escuela laica universal y es que dar la oportunidad a la libertad de conciencia. O sea, a que el alumno, el menor o quien sea, que viene a la escuela con toda su cultura religiosa o no religiosa, etcétera, eh, aprenda a distinguir entre fe y razón. Eh, tiene, no, no tiene por qué dejar su fe, el, no, de, no tiene por qué salir de la escuela el niño sin religión, no. Tiene primero que saber distinguir y segundo, aprender claramente su libertad personal. O sea, que puede, es muy libre para mantener su religión, para dejarla o para cambiar de religión. O para dejarla, como decía. Bien, pero no tiene por qué salir. Sería bueno que de la escuela tuvieran que salir todos los niños sin religión. No sale, pero sabiendo que podía que podía no tenerla. Bien. Entonces, eh, esto es el, como decía, no estoy muy de acuerdo en lo de que las familias la familia deba de, de dejar de imbuir. Me parece que va un poco además contra la propia laicidad entendida como libertad. De conciencia entendida, no como libertad de la propia conciencia, sino que cada uno pueda tener la conciencia que quiera. Y es muy lógico que las familias después, antes y después, puedan mantener incluso las catequesis o demás. La segunda es un poco más política y es, tú decías que eh, las, se van dando a, los nuevos, a otras religiones y decías, y los no religiosos, ateísmos, ateos y agnósticos y demás. Bueno, lo último que podríamos pensar es pasar a tener Clases de ateísmo o de agnósticos. En Bélgica, los que sí se llaman laicos, se han convertido en una especie de iglesia paralela y, y, o, y coincidente con las demás religiones. Donde haya un, un, un pastor religioso, debe haber también un asesor filosófico. Y cobran, y están en la escuela igual. O sea, ahí todas las religiones están en la escuela, y todas no, vamos, tres o cuatro. Y después también están los laicos que aquí llamamos ética, ahí se puede, se puede entender también así. Entonces, eso por una, son las dos consideraciones que, así filosóficas que te, que te decía. Ahora bien, podría añadir a los problemas que generan la, los catequistas en la, en la escuela, es los derechos claustrales, el que los catequistas tengan los mismos, los mismos restos que todos los demás profesores. Es más, no sé en otros sitios, pero aquí en el, en el País Vasco, en Euskadi, eh, pueden tener ser... Y de hecho lo han sido, yo conozco una catequista que ha sido jefa de estudios muchos años en el Instituto Central y directora. O sea, personas que tienen como misión, misión específica y, y además como deber, catequizar, simplemente puedan organizar los, los estudios, jefes de estudios, y puedan eh, ser directoras de, de centros, además como el escolar. Además, estos, estos, estos profesores que han sido designados a, dedos, a dedo por su función, Pueden, ...tienen puntos para cuando hagan oposiciones de otra cosa... ...se hacen de matemáticas, de física o de lo que sea. bien Y después, otra cosa ya, una, una cosa más para comentar es... ...¿qué piensas tú que se podría hacer con los miles? Pueden ser 15, 15.000, 18.000 catequistas. Eh, y el segundo, a Sergio le, le preguntaría entonces en este mismo contexto... ...de, de qué se hace con los catequistas... Eh, ...¿cuántos catequistas hay en su sindicato y desde luego en los otros sindicatos. Hay montones de cargos públicos y de cargos sindicales eh, que a través de eso se, se defienden entre sí. Gracias. Vale, bueno, pues vamos a ver rápido. Siento, siento decirte, Miguel Ángel, eh, digo Miguel, que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, yo creo que o me he expresado mal o me entendiste mal. Yo no he dicho que las familias, no, no, no practiquen su ideología o no transmitan su ideología. Dije creencias complicadas como la de la Trinidad. Es decir, que para llegar a ser católico, eso de que un trozo de pan se convierta en un dios o un tipo, eso es muy complejo y que Jesucristo se bautizó a los treinta y pico años. Es decir, que meter creencias complejas a los enanos y a las enanas, era lo que yo decía, eso no se debe hacer y por eso hablamos de que el bautismo debería ser adulto pero eso lo decimos dentro de la Iglesia Católica no es un tema aquí que era simplemente anecdótico por supuesto que las familias lógicamente todas transmiten su ideología lo quieran o no lo digan o no vale en eso totalmente de acuerdo segundo yo no decía que eh, a ver que es que había ahora religión eh, de distintos tipos y además ateísmo no no yo lo que dije es que es lo que ha firmado el Estado son convenios con las distintas religiones para ampliar y decir, como se da el, lo católico, se da también los otros. Ojo, casi nunca se da de lo otro, primero, porque hay muy pocos grupos que lo piden, y segundo, que además normalmente hay mucha resistencia, porque no hay suficiente, porque no han llegado al número, porque no sé qué, mientras que lo católico se mantiene todo. No, yo lo que decía era que en paridad eh, tendría que haber una asignatura de eh, laicismo, una asignatura de agnosticismo, etc., pero era simplemente anecdótico y que me parece que no se trata de introducir más, sino que eso personales. Eh, tercero, sobre los catequistas. En la comunidad de Castilla y León son directores y directoras, conozco a muchos, que cobran además lo que era antes 80.000 pesetas al mes más, pero además ejercen como tales. Pero es que además el horario de los centros se empieza por el profe de religión, porque es un elemento... Eh, que eh, genera bastante distorsión, ¿vale? Por lo tanto, sí que tienen una serie de privilegios. ¿Y qué haría yo, la última cuestión, con los catequistas? Pues que no ha pasado ninguna oposición, no ha pasado ninguna... Eso es, mientras se mantenga la asignatura de religión, mientras se mantenga, que la dé profesorado, que ha pasado una oposición. Y si se suprime, suprimirles a ellos, pero vamos, de entrada, suprimir a todos. Quiero decir habrá que darles eh, posibilidad de que sigan trabajando, etcétera. Pero no es esta eh, una cuestión que tenga que asumir la escuela pública y que tenga que asumir la escuela en general para decir que pierdan el trabajo. Bueno, pues que se les indemnice o que se les dé alguna fórmula. No lo sé. Sindicalmente que se acuerde, Pero no podemos, eh, a base de nuestros errores, que lo paguen los chavales. Es decir, no se puede seguir manteniendo la religión porque haya catequistas, vamos, en definitiva. No sé si Sergio tiene algo que añadir sobre el tema de sindical, que seguro que él lo controla más. Bueno, primero, lo más importante, a lo cuantitativo, no hay ningún eh, afiliado a STEM ni a ningún sindicato de nuestra confederación que sea profesor de religión. Eh, entiendo que porque saben que nuestra postura... Eh, pero, claro. y comisiones sí, yo lo digo que soy del sindicato de comisiones obreras y tengo que decir que yo me da vergüenza decirlo, pero sí y en sindicatos de la derecha, mogollón y en UGT también ¿eh? está feo que de un sindicato me refiera a otros sindicatos, no es, por lo tanto yo, yo más tengo, pero yo puedo hablar del mío y de mi confederación, es que nuestra postura es nítidamente, nítida y clara aparte nuestra confederación pues eh, fue organización cofundadora junto con Europa Laica de, de, la, de la campaña de la campaña por una escuela pública de laica, religión fuera de la escuela. Eh, eh, a modo anecdótico comentar que hace unos años, antes de que yo, cuando yo era muy joven, antes de yo estar en el sindicato, pues se dirigió a nuestro sindicato un grupo de, de profesores y profesoras de religión, porque por alguna movida que tenían con el obispado antes de que pasara a pagarles eh, el erario público directamente. Eh, algunos sueldos que se les debían, alguna pirula que les habían hecho y bueno, aquí en este hubo un debate y simplemente se les dijo que si ellos aceptaban, asumían que eh, la religión tenía que salir de la escuela pública, de la escuela y que eh, ellos eran trabajadores de la, del arzobispado, pues que en el momento en el que esa, esas circunstancias se dieran y ellos salieran de, de las escuelas eh, no teníamos ningún problema en defenderles como sindicato ante el arzobispado, pero que la premisa de que salieran de la, de la, de, de la enseñanza, del ámbito educativo, era imprescindible puesto que estaba en nuestros, en nuestros estatutos. Entonces, claro, no se nos afilió nadie. Eh, buscaron por ahí encontrar a quien fuera eh, y ya está. Nosotros no les deseamos... A ver, vamos a ver. Eh, estaríamos dispuestos a transigir con, con, pues, pues, con cualquier solución que pase por eh, la premisa de que la religión eh, salga de la escuela. Eh, no hemos avanzado el debate eh, lo suficiente como para decir, ¿aceptaríamos que se les permitiera eh, impartir su, eh, sus enseñanzas como asignaturas extra fuera del horario lectivo? Pues, pues bueno, quizás no, no nos oponemos frontalmente, habría que verlo. En todo caso, suponemos que se quedarían con pocos alumnos. Eh, pero bueno, en todo caso consideramos que es algo que corresponde al, a los arzobispados, pues reubicarlos eh, y cum, cumplir la premisa de que salieran de la enseñanza, si se dirigen a nosotros para que les representemos en ese ámbito, pues no tendríamos problema. Eh, nada más creo que, sí, creo que... Yo creo que ha quedado bastante claro y no, que matizó, es... Matizó, ¿Sí? matizó, ¿tú? ¿tú es... decir que la parte contratante de la primera parte es la jerarquía. Es decir, son quienes tienen que hacerse cargo de sus trabajadores y trabajadoras y tendrían que reubicarles en su lugar. Es decir, no podemos justificar... Yo soy pacifista y pacifista radical y no justifico el que haya ejército ni que haya gente profesionalmente matando a otros seres humanos. Entonces yo digo, ¿y qué pasa con esos trabajadores? Pues cuando se suprima el ejército no, pues el Estado tendrá que ver cómo reubicarlos en cuestiones civiles. Por lo mismo, en este caso, la jerarquía católica que se haga cargo de sus contratados. Gracias, Enrique. Y bueno, gracias a todos por la participación. Muy brevemente, acumuló puntos para oposición sin, haber, sin haberse presentado a, sin haber entrado por, por, la, vía, por la vía reglamentaria. Entonces, digamos que... Muchos que llevan muchos años elegidos a dedos, voy a decirlo así, con cualquier empresa privada, eh, pues han acumulado muchos puntos y pueden tener ventajas respecto a nuevos aspirantes para presentarse a oposiciones. Digamos que no quedan tan desprotegidos como otros trabajadores y trabajadoras. Y sí, tienen más estabilidad laboral que cualquier interino, porque los, eh, los catequistas permanecen en centros, cosa que un interino difícilmente puede, puede conseguir. Y bueno, pues nada, con este debate interesante y con eh, las ideas y la base que nos ha dado Enrique en su ponencia, pues creo que podemos cerrar la charla, agradeceros en especial a Enrique y a todos y bueno, pues si algo nos ha quedado claro es que tenemos una labor importante por delante eh, desde Europa Laiga y también como, como pues ciudadanos y, y miembros de la sociedad civil. Así que nada. Buenas noches a todos y seguimos luchando. Gracias a todos y a todas. Saludos. Queda alguien por ahí? Queda. Alguien?